Nada más de ti, si hay una falla de los servicios de Telmex y WhatsApp en todo México. En el caso de Telmex, las fallas son en las principales ciudades del centro del país, aunque también se iluminan ciertas zonas importantes, las principales ciudades de todo México. Pero los mayores reportes, de acuerdo a Down Detector, es en la Ciudad de México, en Guadalajara y prácticamente en la zona del Bajío del centro del país. Vamos a ver cómo está el tema de. Whatsapp y también trending Topic en redes la falla comenzó a las 12, al mediodía y aunque ya va disminuyendo todavía se sigue este, presentando las fallas es una falla global aquí dicen aquí también es prácticamente en el centro en el centro del país también y en el sureste en el norte casi no se registran las fallas, qué, qué interesante. Y pues bueno, vamos a esperar a que se restablezcan los servicios, vamos a ver qué, qué si sí está funcionando. Pues una falla generalizada, no, fun no funciona ni Facebook, ni Telcel, ni Instagram, eh, BBVA, Telegram también tiene algunos problemas. Y los que están más o menos funcionando son Zoom, Total Play, Easy. Qué interesante esta falla, del, es todo el grupo Meta. Vamos a ver Facebook donde está haciendo las fallas. Y para no ser tan largo este video, pues prácticamente en la misma zona. Qué interesante, hay que, hay que preguntarse si, si no se trata de que derivado de las fallas en Telmex, en las mismas zonas, se están presentando estas fallas en el servicio. Aunque la... Los servicios del grupo meta como Facebook, Instagram y WhatsApp, tal vez se trate de una falla, una falla global. Entonces vamos a seguir informando según se vayan pues actualizando los acontecimientos y en cuanto se restablezca el servicio pues vamos a avisarles. Muchas gracias.